hola mis amigos, en esta oportunidad vamos a confeccionar esta hermosa braguita muy fácil, aquí se nos muestra el patrón le mostraremos el paso a paso, ya la tela previamente cortada, aquí está la braguita el short y la pechera primero vamos a confeccionar el short fíjense bien las medidas en el patrón y las colocan igual en una hoja de papel y le quedará igualito pasamos costura en esta parte Igual en esta parte, luego abrimos y pasamos costura a los laterales y en la parte de abajo, nuestro pierna listo, ya el show está listo para colocárselo a la pechera, la pechera de la parte trasera con su refuerzo. Estos son los tirantes. Doblamos y pasamos costura. Este es el vuelo. De los laterales pasamos costura. Recta y luego arruchamos. Esta es la costura recta. Y del otro lado, overlock. ya lista la pechera con su refuerzo. Y le colocamos el tirante, así nos queda. Estamos costura a los laterales con el refuerzo con el refuerzo abierto de esta manera y overlo por todo el alrededor listo así nos queda en esta parte vamos a colocar el vuelo Así nos queda el vuelo, lo colocamos de esta manera. Que nos llega hasta la parte trasera. Listo. Muy fácil de revisar esta hermosa pechera. En esta parte doblamos para colocar los botones doblamos de esta manera y luego volvemos a doblar así y colocamos los ojales y los botones ya listo ahora le vamos a colocar el short Lo pegamos de esta manera fíjense bien pasamos costura le colocamos una pequeña elástica en la parte en todo alrededor con costones ya lista ahora le vamos a colocar un cinturón viste bien como lo vamos a doblar en esta parte y lo colocamos en esta parte para luego pasar el cinturón y hacemos el ruedo de esta manera hacia adentro pasamos costura listo este hermoso enterizo este es el cinturón hacemos una pequeña abertura y volteamos y nos queda así muy fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan confeccionar y nos digan si les gustó este hermoso proyecto para tu niña se verá muy linda con este intenso. Nos vemos el próximo. Piense bien cómo realizamos el lazo y cómo nos queda.